Hola a todos, hoy día vamos a aprender cómo hacer nuestra primera orden utilizando nuestra página de Avon. Así que voy a comenzar por enseñarles cómo vamos a hacer la primera orden. Espero que ya tengan organizado en su cuaderno eh, la lista de productos o los números de los productos para ordenarlos. Vamos a hacerle clic para comenzar. Nuevamente, si tenemos en inglés la página, igual eh, hay que ponerla en español para que no se les sea difícil a ustedes pues comprender cada paso que vamos a hacer ahorita. Ahora, dos maneras de hacer su pedido es utilizando, eh, ingresarlo por el número del producto, ¿verdad? Y vamos a utilizar este espacio aquí, este para la cantidad, y aquí ustedes van a poder ver el precio. La segunda manera es Haciéndole clic acá donde dice folletos, en caso que ustedes no tengan ningún folleto a la mano, van a poder eh, revisar sus, sus catálogos vigentes. Catálogo de la campaña 20, ¿verdad? Los libros de que hay de nuevo, ya ustedes saben que son los libros del de demo. También tenemos el outlet. Tenemos las ofertas de la temporada y tenemos otros catálogos también disponibles. Si ustedes no tienen ningún catálogo físicamente con ustedes, pueden hacerle clic a cualquiera de ellos y verlo. En este libro de que hay de nuevo, es el libro de compras privadas que ustedes van a poder comprar de él. El mínimo de orden es de 50 dólares para que ustedes puedan estar activas Aquí como pueden ver, van a ir página por página. ¿verdad? Eh, revisando los diferentes productos que están a precio de la representante. Aquí ustedes van a poder elegir qué es lo que ustedes quieren. Si a ustedes les gusta lo que es la perfumería, lo van a encontrar eh, fácilmente, ¿verdad? Eh, hay, hay productos para la piel, está la perfumería, están este, las joyas, ahí están los cosméticos. Eh, como pueden ver, aquí están todas las fragancias de caballero. Estas fragancias a precio del libro regular cuestan eh, o $12.99 o $2 24, pero a precio de la representante cuestan $5.39. Si usted quiere tres de este producto, cambie la cantidad y escribe el número 3 y lo incluimos en su lista de compra. ¿Verdad? Ahora, si usted quiere eh, este perfume que cuesta a precio regular 20 a usted le cuesta a precio de costo 12 Si quiere uno, dejamos uno. Si quiere dos, pone dos. Entonces, de esta manera, usted si no tiene libros, puede ir construyendo una orden solamente con ver los catálogos. Si quiere ver otros catálogos disponibles, va a poder hacerle clic en el Outlet Ustedes saben que el outlet es el libro de liquidaciones, Significa de que hasta que duran las existencias van a estar disponibles. Este libro ustedes van a poder comprar con un 40% que ya tienen de descuento. Más, más el descuento en base al precio. Por ejemplo, esta blusa que está bien preciosa, ustedes eh, a precio público costaba $24.99, ahora cuesta $14.99 y el 40% de $14.99 casi vienen siendo entre $9 y $10. Entonces, eso es lo que ustedes pagan aparte de esos precios. Entonces, ustedes pueden ir... Eh, viéndolo por página y van a ir escogiendo qué es lo que ustedes quieren ir pidiendo, ¿verdad? Estos zapatos, por un ejemplo, hubo un momento en que costaban $49.99, ahora cuestan $29.99 más su descuento. Van a venir saliendo casi como entre $21 y $22. Dólares y están preciosos, como pueden ver. Hay dos maneras de verlo. Eh, verdad para que ustedes puedan tomarle ventaja a estas ofertas. Bueno, como ya les expliqué que hay varios eh, ca catálogos disponibles, hay veces que nosotros queremos ver catálogos de campaña anterior y en esta sección acá van a hacerle clic aquí y van a escoger los que salió en la campaña 19. Entonces, cuando ustedes seleccionan campaña 19, este fue el catálogo oficial. Y aquí ustedes van a poder hacerle clic a lo que salió en el outlet. Como pueden ver, eh, puede que sea la misma portada porque hay veces que son eh, disponibles en dos campañas. Y puede haber que ustedes eh, hagan este, especiales parecidos a las otras campañas. Siempre aquí dice catálogo disponible de la campaña. Este, 18 a la 20 del 2018, ¿verdad? Entonces, bueno, ya estableciendo eso, eh, vamos a comenzar a hacer el pedido utilizando ingresar la numeración del producto. Aquí vamos a colocar el primer producto y el primer producto que vamos a colocar va a ser lo siguiente: vamos a ocupar como un ejemplo el 1.24.8.21. Esto, como pueden ver, vale $16, dólares, ¿verdad? Eh, está disponible en campaña 20. En la campaña 19 costaba $34.99 y la 18, $34.99. El precio más conveniente es el de $16.99 y aquí lo añadimos al pedido. Luego, si yo quiero añadir otro producto, este, vamos a escoger cualquier otro. Eh, casi siempre, eh, como venden variedad de productos, eh, hay veces que están agotados, pero este, ojalá que no sea el caso para poderles explicar, ¿verdad? Con un mejor ejemplo. Aquí vamos a utilizar el 926 982 Entonces, aquí dice, está disponible y cuesta $29.99. Pero yo me acuerdo que en la campaña 24 valía $24.99. Entonces, lo seleccionamos de la campaña 24 y lo añadimos al pedido, ¿ok? Ahora, suponiendo que esa es... Toda la orden que tenemos, vamos a hacer clic en el carrito del pedido. Hacemos clic en ver carrito del pedido. Y aquí está el detalle de la orden. Como pueden ver, lo que ya había seleccionado, zapatos, joyería, perfumería, ¿verdad? Y el cuidado de la piel. Todo esto a precio público sin descuento este, son 127 dólares con 11 centavos. Con ofertas aplicadas son $120,41. Mis ganancias serían $34,12. Ustedes podrán preguntarse eh, por qué la ganancia es poca. Les recuerdo que del libro que hay de nuevo, ya no hay más descuento. Por eso ustedes ven acá el precio que yo pago, a precio de mayoreo este, de los productos, ¿verdad? Entonces, acá vamos a facturar la orden. Aquí me dice si yo olvidé ordenar mis eh, folletos. este, Si yo los quiero agregar, hago clic en agregar folletos. Y me muestra los que están disponibles. Campaña 21, vamos a poner un paquete. Y campaña 22, ponemos un paquete. Porque los vamos a necesitar hacer la siguiente orden, ¿verdad? Entonces aquí, facturar pedido. Vamos a hacerle clic acá. Y aquí me está mostrando... ¿Verdad? Eh, el, el total de mis productos, aquí ya salen las, la cantidad aplicada más el descuento, ¿verdad? Aquí me está preguntando a dónde lo va a enviar, este, y la tarjeta de crédito para pagar, ¿verdad? Entonces acá lo que les quería mostrar, precio eh, 120.41, envío son 7 dólares, el impuesto son 7,27. Mis ganancias son 34,12. El total del pedido que yo voy a pagar es de 100 dólares con 56 centavos. Entonces, cuando le doy clic acá, estoy enviando la orden. Ahora, si quiero hacer un pago con la tarjeta, le hago clic acá. Aquí coloco el pago que voy a hacer, el nombre de la tarjeta, ¿verdad? El número de la tarjeta, perdón. Eh, Ustedes saben que aquí son números. ¿Verdad? Este, aquí usted van a poner el nombre, que es el nombre de Ana. Entonces, eh, más el apellido, ¿Verdad? Ana Avani. Aquí van a poner cuando vence la tarjeta. Siempre son eh, varios números. Y los números de la parte de atrás de la tarjeta que son tres. Ahora, poniéndolos todos, vamos a hacerle clic acá. Para que me facturen y me lo envíen a la misma dirección. ¿verdad? entonces y aquí le doy continuar y el pago se efectúa, entonces de esa manera es como damos, como hacemos una orden, ahora si yo quiero quitar algo del producto que ordené, le voy a hacer clic en editarlo entonces acá como lo quiero editar, si yo quiero dos pares de la misma talla de zapatos voy a colocar a borrar el número 2 ¿Verdad? Y vamos a poner el número 2. Perdón. Y aquí vamos a actualizar los totales. Entonces ya me aparece 2 acá y ya, me ya se suma a lo que tenía, ¿verdad? Y mis ganancias se han este, incrementado porque añadí más productos. Ahora, supongan que yo quiero eliminar este producto. Voy a hacerle clic eliminar todo. Y me están preguntando si yo quiero eliminarlo todo, sí o no. Entonces yo digo sí, que lo voy a eliminar todo. Y haciendo clic ya desaparece la orden que yo había pues organizado este, en el sistema, ¿verdad? Este, es bien importante... Eh, para que ustedes eh, aprendan a hacer los pedidos. Y una vez enviado, van a darle 24 horas para cuando se envió y luego de 24 horas ustedes van a rastrear su pedido. Van a ver el estatus de la orden, si está detenida o no, si está detenida les va a aparecer letras en rojo acá, pero si no les va a aparecer la factura, ¿verdad? Y de esa manera es como hacemos la primera orden este, utilizando Avon 2.0. Espero que esto les haya servido. Este día solamente hablamos de cómo hacer su primera orden para no confundirlos con todas las, las eh, opciones que tenemos en la página. Así que gracias por ver el video. Espero su comentario. Espero que le den like y se suscriban al canal de YouTube. Este, yo aparezco como Ana Avani. Y me va a dar mucho gusto que compartan la información para que nuestros equipos sigan creciendo. Y este, de esa manera, pues, podamos tener eh, mejores resultados con nuestro negocio. Muchas gracias.